Muy buenas, soy Chiqui Marín y hoy os voy a hablar de los nuevos Hickory Sticks de Meynel. Cualquier momento es bueno para ahorrarte unos eurillos en tus gastos diarios. Y es por ello por lo que Meinel ha lanzado sus Hickory Sticks. Es una línea que va al 50% de coste de tus baquetas habituales. Si quieres unas 5A, en lugar de comprar unas SB101, puedes comprar las HS101 para tus ensayos, para tus clases, si eres estudiante, para mil eh, diferentes opciones y las puedes comprar o por parejas o por los packs de tres parejas que puedes encontrar en tu tienda habitual. Ve y pruébalas. Ah, si tienes alguna duda deja el comentario y no olvides de suscribirte y darle a la campanita. Un abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.